¿Cuál es la situación, bueno, mi doña? Que yo digo que si él ha robado, yo digo, sí, él robó, pero él no vende droga. Ellos tienen que salir a buscar lo que venden droga. qué es lo que él? hace? ¿Qué roba, ah. que natural para nadie es un secreto. Él roba. ¿Y por qué lo tienen preso, entonces? La dirección lo agarro para allá, entonces. ¿La dirección? Sí. ¿Y qué le gusta robar a él, Todo lo que haya? Ah. es Todo lo que es halla. ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre, mi doña? Eli. El, el, el, ¿El nombre de este salto? San Martín. San Martín. ¿Qué Martín. dice? que hay no roba?